primera instancia acá Francisco Allende quien, con quien hemos estado colaborando fuertemente el último tiempo, hemos hecho varias instancias bien entretenidas, e interesantes en una en particular yo no pude estar ni siquiera contigo exacto, exacto. pero eh, eh. todo bien con eso así que... Una vez más Una vez más por acá ha sido bien recurrente todas las veces que hemos estado y hemos podido ir ahondando sobre varias, varias temáticas y que al día de hoy creo que estamos como consolidando también una relación que nos ha permitido también eh, ir sondeando aspectos que son bien relevantes dentro de lo que es la industria y, y así tú también has podido coordinar, como dijiste en un momento, se alinearon los astros <risa> sí. y vamos a poder presentar a, a tus invitados también, porque, eh, han podido también venir con nosotros hoy acá. Eh, en primera instancia, bueno, Alejandro Montoya, que es de Analog, bienvenido Alejandro, Bien. Gonzalo, que también es de Dream Beach y e Tronic, y Patricio Sea, que también es de Dream Beach Chile, que va a estar con nosotros en esta conferencia, la que hemos podido brindarle a ustedes para poder hablar en profundidad de lo que está pasando hoy en el mundo, hoy también en esta escena local, eh, y que tiene relación con todo, con varios ámbitos, no solamente con lo que son las fiestas, sino que también con lo que es la música, cómo la música se ha ido desarrollando, y queremos también eh, en conjunto, todos acá, irles dando a ustedes también una dirección o una directriz que permita en el futuro que sus proyectos que están ahí eh, tal vez encaminándose o que están ya siendo ideados puedan también tener una viabilidad de, de surgir en el futuro. Algo que para nosotros como Academia es muy importante, ya que hemos visto el crecimiento también de personas que partieron con nosotros hace 20 años atrás y que al día de hoy se siguen dedicando a la música y se siguen esforzando para poder lograr su sueño y también que esto sea una profesión como tiene que ser. Eh, bueno, cuando se planteó el, el poder reunirnos, así con Francisco, empezamos a ver algunas temáticas, tiramos una lista de, de, de preguntas que eran uh -huh. bien amplias y algunas de ellas tienen relación, como hablábamos, a lo que es la música, la música como arte, cómo este arte también ha podido mantenerse, pero también se ha industrializado, ha dejado de serlo o no ha dejado de serlo. Eh, y en ese, en ese contexto, bueno, acá Francisco nos va a tener que responder cómo ha sido tu relación con la música y, y qué tanto arte hay detrás al día de hoy. Es algo que, que es importante para nosotros también entender cuál es tu perspectiva, ¿Y hasta dónde llega ese, ese punto y se comercializa para poder también mantenerlo eh, en la industria? Sí, a ver, hoy día yo creo que llevo cerca de 15 años eh, en el circuito. ¿Eh? Gracias. Eh, en el circuito <risa> profesional de la, de, la, de la música electrónica. Eh, <coughs> mis comienzos siempre fueron 100% producir, hacer música, hacer música, hacer música. Y a través de eso conseguí que se abrieran puertas muy importantes en mi carrera. Entrando un poquito más en la industria, de repente dije, Puh, la música importa un poquito menos, ahora un poquito más de enchufe, un poquito más de lobby, no sé qué, pero al final me doy cuenta que la música sigue siendo lo que mueve todo. Exacto. Independiente de que hace falta tener un buen enchufe, hace falta eh, tener una buena agencia, tener buenos escenarios, eh, sin música no lo vas a conseguir. Tal vez lo vas a conseguir y no te va a durar. Exacto. ¿Ah? Entonces, eh, siempre la música es el, el, el, el motor de todo esto. No, no, no, no se puede negar, aunque uno vea hoy día Ah, pero este es súper estrella, no he hecho ni un disco Bueno, tal vez es uno Claro no, Y, y, y no, no podemos esperar ser ese uno Yo creo que el camino más eh, Por lo menos en, en mi caso, el que me ha dado más resultados Ha sido a través de enfocarme en la música uh -huh. Y a través de la música Conectarme con gente que me ha podido ayudar A eh, impulsar mi carrera Excelente es Entonces el tema de la musical, claro, no pierde importancia En cualquier tipo de, de ámbito Ahora para Alejandro, eh, talento o esfuerzo. ¿Qué es lo que más una agencia está buscando de, de los diferentes artistas que tienen esta relación con la música? O sea, al momento de considerar un, una persona que va a ser sumada a, a un booking, ya, que va a tener que eventualmente invertir en él, eh, tiempo, y que también son oportunidades. ¿Cómo ustedes, como agencia, están hoy en día también tomando esa directriz? O sea, hay personas que tienen entendemos bastante talento y otras que también le ponen mucho esfuerzo detrás. Exacto. Bueno, nosotros, yo llevo con la agencia <coughs> bastantes años, ahora con Analog eh, casi dos, pero llevo con la agencia de Booking desde el 2009. Excelente. Eh, para nosotros ha ido cambiando. Antes sí que buscábamos diferentes historias. Ahora mismo, por ejemplo, te puedo decir que hace un año empezamos a buscar, pues, chicas con talento que se venden mucho más que chicos con talento, esto es así, no, no hay mucho que hablar, ahí están los números. Eh, anteriormente nos fijábamos mucho en si era productor, si tenía algún hit, si tenía algo distinto a los demás, hoy nos fijamos mucho en qué ha conseguido ese artista por sus propios medios hasta llegar a la agencia, es decir, o sabe trabajar y tiene ciertos contactos y autogenera un business, o si es alguien que tenga un valor diferenciador es decir que toque el piano, hay 100 millones de tíos que tocan el piano hoy en día. Entonces es muy importante que esa persona sepa autogestionarse auto y que nosotros seamos como un trampolín para, para impulsarlo, como dice por nuestros contactos con, con el valor que le, podamos, que le podamos dar. Pero es muy importante que hoy en día un artista independiente sepa autogestionarse y, y que veamos algo, algo diferente, que veamos que está en diferentes sitios, que tiene una buena red de contactos... Eh. Que no empieza de cero, o sea, que claro. no nos llega un producto de cero y tenemos que hacer todo el trabajo desde la agencia. Pero siempre se busca el talento, que sea buen productor, que se comporte, eso es muy importante, que no sea un artista problemático y yo creo que eso es la base para, para nosotros <coughs> Excelente. Bueno, en ese ámbito ustedes están apostando por nuevos talentos. Sí. Esto que me dices, claro, ha sido un boom un poco del, del, del género femenino dentro del, del arte de la música y sobre todo que se le esté dando espacio y se le respetando también. O sea, sí, algo muy importante que, que ah, se está viendo y que también viene con mucho talento. O sea, sí. nosotros también tenemos mucha relación con. Con mujeres que el día de hoy están apostando por este ámbito Porque ven también esta apertura también de los escenarios Que están tratando de, de, de involucrarlas también Y entendemos también que la sensibilidad de las mujeres también En el arte de la música es todo sí, O sea, sí, sí, algo interesante claro. El punto que tú me, que tú me mencionas de, de la autogestión Que es algo que también tanto es relevante como para la agencia, para tener buenos proyectos que ya estén caminando, pero también es relevante para los festivales. Ahí se pasó un poco el, el camino a, a Gonzalo, que está a cargo también de los line de, de Dream Beach. Eh, en esa autogestión, bueno, vemos muchas veces que la influencia de las redes sociales es determinante como para poder hacer una contratación. O sea, dependiente de que la agencia haya apostado por alguien, eh, es importante cuánta gente está moviendo y cómo la está moviendo, cuál es el feedback. Entonces, en ese sentido... ¿Qué tan relevante o qué tanto, qué tanto ojo pone un, una persona que está a cargo de, de, de levantar un, un line-up para un festival en las redes sociales que maneja un artista? La mayor presión de un festival es, es vender tickets, es llenar. Uh, las redes sociales son importantes, tanto las del festival como las de los artistas, para llegar a ese público. Uh, desde un punto de vista de artista, Uh, sí es necesario y si sí miramos uh, las redes de los artistas, vemos qué alcance tienen, qué tipo de público tienen. Uh, pero también muchas veces no son solo los números. Uh, cantidad no es sinónimo de calidad en redes sociales hoy en día. Yo veo Instagrams con casi un millón de seguidores y tiene más interés en lo que está comiendo el artista o lo que está haciendo el artista que la música que produce. Es un, para mí es el principio de un error, que está poniendo algo de caducidad a su producto, porque al final lo que está vendiendo es su música. Uh, creo que un artista para subir hay caminos fáciles, rápidos, y las redes sociales son importantísimas para ello. Para un artista, para mantenerse a ese nivel, tiene que tener música uh, y tiene que tener un pasado musical, tiene que creer en su, en su música, en su identidad. Las redes sociales son una herramienta más para mm, gestionar tu carrera, como decía Alex, para autogestionar auto tu carrera. Uh, Hoy en día muchos artistas, la mayoría de no, sus redes sociales, ya no las llevan ni ellos. Hay empresas por detrás, hay inversores por detrás, uh, hay fórmulas por detrás. Uh, todo ha perdido un poco la naturalidad de hace unos años. Hace unos años las redes sociales eran muy divertidas. Claro. Hoy en día son una necesidad. Si quieres ser o si quieres estar, tienes que tenerlo. Uh, creo que que genera un mundo un poco, no quiero ser soñador, pero se genera un mundo muy fake, muy, muy corto, con, muy poca, con, con mucha caducidad. Entonces en los festivales miramos, uh, o por lo menos de, de, desde Dream Beach intentamos tener ese equilibrio entre el artista multitudinario de redes y el artista que es sólido, que, que, que a los amantes de la música de verdad le gusta y buscan ese tipo de, de artistas. Excelente. Sí, el tema de las redes al día de hoy es un todo, pero también puede ser un nada en el futuro si es que no se llegan bien. Bueno, Patricio, en tu caso, tú estás a cargo hoy en día de un festival que va a ser en dos días más. Dream Beach, eh, que ya viene en su segunda versión, en la cual ustedes ya pasaron por todo un proceso de tomar un festival internacional, traerlo al país, incubarlo y ya empezar al desarrollo del mismo como, como marca. Ahí también, bueno, empieza a actuar como una persona que tiene que decidir sobre las personas que van a estar dentro de un line-up, porque eres parte de la producción, en donde me imagino que la organización de ustedes también eh, entran a jugar todos los nombres de todos los DJs nacionales, en conjugación de los DJs internacionales, para poder tener un, un cartel de calidad que finalmente responda a un mercado local. Este mercado local actual, <coughs> sabemos que es bien diverso y que muchas veces es difícil como de, de, de encontrar la, la guía, como para poder... Eh, de, ...tener una decisión efectiva, sí. entonces termina siendo una apuesta. ¿En qué tú estás apostando hoy como para el desarrollo de esta escena? Como festival, al nivel de los artistas que están eligiendo. ¿Y por qué esos artistas son hoy carteles, esa parte del cartel de, de Dream Beach? Yo creo que uno de los motivos por los que hemos tenido tan buen feedback con Gonzalo trabajando que somos las dos personas que hacemos la coordinación artística entre el booking en España y Chile es porque tenemos exactamente la misma visión Excelente. O sea, buscamos un equilibrio entre lo que vende, cómo mueve una red social cómo se separa en el escenario, cómo es su performance y también su calidad musical O sea, eh, yo también tengo un concepto muy pasional de la música Yo creo que la música debe estar por sobre todo porque cualquier acción, hoy en día tú contratas a una agencia, como mencionabas, y puedes subir de seguidores, puedes tener más likes, pero eso te va a durar muy poco tiempo. De hecho, Instagram está pensado y programado para eso, para que tú tengas que estar gastando y gastando. Si quieres estar arriba y si dejas de gastar, vuelves a bajar. Y la única manera de contener eso es con un trabajo serio. Nosotros, en lo que respecta a artistas nacionales, buscamos un equilibrio entre los nombres ya consagrados. <tose> que, por ejemplo, aquí está Aldo, ya... Eh, Toda la vida acá es totalmente consagrado la escena nacional. Y también jóvenes talentos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una alumna, usted, la Cata. Cata, que va a ser la DJ más joven, yo creo que de sí. Dream Beach eh, Mundial, ¿no? ¿Sí? 12 Tiene años. 12 años. Ah, claro. Se ha estado preparando fuertemente el último tiempo. Eh, en, lo, en la cual ha sido también un, un trabajo que viene 50 y 50. O sea, si Cata no pone esfuerzo... Cata no estaría en Trimpech hoy. No, exacto, no no es un premio. y Lo conversamos con sus papás y todo, que tenía que haber un trabajo detrás. Y bueno, ha, ha estado muy bien asesorada por usted y finalmente se va a presentar este sábado. Genial. <coughs> y en lo que respecta a los artistas internacionales, es muy complejo. Muy, muy complejo. ¿Por qué? Con Gonzalo decimos, bueno, este DJ, como dice Gon, flipa en España. Yo le digo, acá no. Y viceversa hay DJs que en España pueden llenar una sala de 3.000 personas y acá no van a vender ni un ticket y al revés entonces es muy difícil considerando también que los charts que son las estadísticas que manejamos los productores no siempre son la realidad a la hora de vender el ticket o sea, no quiero dar nombres pero hay DJs que tú puedes ver en Spotify con 50.000 oyentes mensuales en Santiago de claro. Chile, lo trae tú estás feliz, dices, bueno, yo voy a ganar mucho dinero con esto y... Llegas con 100 tickets el día antes de la preventa y no pasó nada. Y al revés, hay DJs con una presencia muy baja en redes sociales, pero, o, o sea, y además de redes sociales, en los charts, dígase, los charts de iMusic, Spotify, YouTube. Pero a la hora de vender tickets, llenan salas. Claro. Y tienen un feeling con el público que no se ve en todas partes del mundo. Hay DJs que en Chile realmente revientan con todo y en otra parte no lo hacen. Entonces es muy, muy difícil, como tú dices, realmente todos los años es una apuesta. Y nosotros en el cartel de Dream Beach lo que buscamos es crear un viaje, sobre todo lo que es el underground, que es como una música, yo siento que es un poco más espiritual, donde la gente se conecta mucho más con lo que está escuchando. Buscamos eso, o sea, este año lo pudimos hacer. Cada nombre está puesto de una manera. Que tenga sentido el siguiente, el siguiente y el siguiente. Y también buscando el equilibrio entre lo comercial y los productores y DJ que nosotros consideramos que merecen venir. Excelente. Bueno, de esos escenarios hay uno bien particular que se levantó este año. Cannibals. ¿Sí? <risa> y así también tienen temáticas diferentes y todo. Eh, está excelente lo que tú nos estás comentando porque claro... Para todos los artistas nacionales a veces es como algo súper incierto el cómo poder llegar a ser considerado por un festival de talla internacional que se está desarrollando en el país, porque las relaciones a veces son bastante lejanas y cuando son cercanas también no se trabajan bien para optar por un cupo dentro de un lineup O sea, finalmente uno puede ser amigo del productor, pues si el productor no te ha visto en escena, no ha visto lo que tú puedes trabajar, lo que tú puedes generar con tu público y cuál es la trascendencia de tu figura como artista dentro de una escena, no va a ser considerado por ningún lado. Eso suele suceder y nosotros hemos estado haciendo varias instancias de, de cómo llegar a un gran escenario en cuanto a magnitud y también cómo llegar a un gran escenario en cuanto a calidad, porque no, no necesariamente la cantidad de personas responde a calidad, sino que también responde a cómo ha sido seleccionado el line up con formación completa. En ese ámbito eh, entendemos que muchas veces el público tiene también su, su forma de apreciar el orden de los, de los artistas dentro de un lineup up y, y los festivales lo que más se critica a veces es por qué se están topando dos artistas muchas veces que quiero ir a ver en donde no hay posibilidades de duplicarte y estar en ambos escenarios, que es algo sumamente complejo. Eh, eso a dónde lo llevamos nosotros. Eh, entender que, claro, que las propuestas nuevas que están llegando fuera del, del país, como los artistas internacionales, son principalmente muy atractivos, pero muchas veces los artistas nacionales también tienen mucho que, que, que <coughs> dar por, por detrás. O sea, la calidad nacional, nosotros la hemos estado sondeando constantemente y encontramos que la calidad es bastante amplia. O sea, al momento de tú seleccionar artistas y definir, por ejemplo, una ubicación de lineup ¿qué es lo que más pesa? Te lo hago como pregunta, para también compensar estas necesidades del público de tener como un, un buen un, una buena experiencia de escenario o de múltiples escenarios. ¿Cómo, cómo ustedes van tra trabajando eso? Que ya es como un, un detalle más mayor. Es, esa pregunta está difícil. <risa> eh, Me voy a lavar un poco las manos. Vamos. <risa> eh, los, ¿De verdad? los hacen las agencias. Sí, los horarios. <risa> que manejan Vamos así para arriba. Así que oh, si quieren bueno. culpar a alguien, aquí pero hay un representante. Excelente. Bueno. Pero, pero, pero es verdad, a veces los grandes artistas piden: No, yo quiero no, ese horario. Y si no, no toco. Si no, no toco. Sí, se da igual. Sí. Ah, uh, y si tú vas el Tomorrowland, que hay 20 horarios, claro. se van a topar 10 artistas que tú querés ver. Exacto. Ah, aquí hay 3 horarios, pero en Tomorrowland hay 20. Y están todos tomando. Si se toman 20, bueno, da igual. O sea, claro. es lo que hay. Lo, Alejandro, lo que hay, ahí hay, en tu... que la mejor hora, Martín Garriz quiere la mejor hora. Todos quieren la mejor, todos mejor hora. Todos quieren la mejor hora. Bueno, al final hay una cosa que es... A lo la gente no lo sabe. Al final depende de la agencia y depende de las tareas <ríe> de cartel. Hay una presión de las agencias, evidentemente, pues para, para, ya que te dan al artista grande, tener a sus artistas también en buenos horarios. Al final está muy bien ir a un festival, pero si no te ve nadie, no, no sirve de nada. Estar en un póster ahí que que no tengas público delante, al final pasas desapercibido, no te va a valer de nada. Entonces, las agencias peleamos siempre por tener los mejores horarios, mejor visibilidad, si tienes suerte de que sea la que, la que ha vendido a Fedliner al, al festival, si no, no tienes no ningún tipo de, de fuerza. Exacto. Esa es la, esa es la historia. Bueno... Tenemos varios headliners en este festival y ahí también, bueno, estás, de parte de la estás del lado de la agencia Exacto. lidiando ahí también con los artistas que me imagino que debe ser algo bien, bien fuerte porque el artista sí, sí. no va a cambiar sí. su parecer por nada al mundo. No, no, no, complicado muchas veces y también yo también he, he trabajado bastante en festivales y muchas veces lo que dices es que a lo mejor coinciden dos artistas, al final... Tú no puedes tener a todo el mundo en un escenario y o sea, al final tienes que repartir o hay festivales que tienen una capacidad limitada o quieres meter el headliner al, al abrir y al cerrar, pues para que haya rotación de, de público. Y muchas veces la gente se queja, pero necesitas que la gente vaya circulando y se vaya moviendo. Si está todo el rato estático en un, en un escenario es, es complicado. Entonces, muchas veces nosotros hemos trabajado así, no sé cómo... no, sí, te, queda sí, no te queda otra. Sí, sí, sí. Si hay estar, no hay no. opciones. Depende mucho de, de las agencias con las, cual, con las cuales trabajas. Um, depende de, de, hoy en día un artista no te confirma una actuación sin aprobar un horario, sin aprobar un billing. Exacto. Entonces, um, por parte del festival, hay sugerencia. Uh, al final somos nosotros que conocemos el festival, conocemos el público, lo hemos creado. Hay un equipo que ha creado un festival, tiene una idea, que sabe lo que quiere con ese festival. Pero hay, hay guerras con determinadas agencias que, que, que, que las tienes y tú decides si quieres darte por vencido y decir, mira, al final queremos tanto a este artista que aceptamos tus condiciones o decimos, no vamos a aceptar tus condiciones. y Si de verdad quieres estar en el festival, aceptas las nuestras. Mm, hay un porcentaje que yo casi que diría que es un 50-50, hay veces que el artista acepta pues, casi todo y simplemente porque no le gusta el orden en el cartel, claro. no sale, y no se no consume la acción y está y no todo sale. ok, está, está todo ok hasta el momento del, del cartel, es normal, uh, por eso hoy en día estamos aquí hablando de una industria, esta es parte de la industria. No estamos hablando de algo que hace 15 años éramos un grupo de, de personas que, claro. que, que tocábamos en discotecas, que iban sin cobrar cachés, que llegaban sin tener eh, información, que me recogerá a alguien en el aeropuerto. Hoy en día es una industria. Lo queríamos, lo tenemos. Lo que, lo que deseamos, lo claro. que llevamos todos los que estamos en esta mesa trabajando muchos años para ello. O sea, al final, de eso se trata, y hay gente aquí escuchando hoy en día hablar de una industria de la música electrónica. O sea, creo que el trabajo se está haciendo, bien o mal, el futuro lo dirá, Otro pero con, con mucha ilusión sí que lo hacemos. Excelente. Bueno, en esta, en esta creación de festivales, también de instancias, siempre hay un factor que nosotros también como academia hemos estado tratando de darle como énfasis al trabajo, que es la parte cultural. Entendemos que en el pasado también eh, han sucedido ciertas circunstancias que la música electrónica no ha podido permanecer por términos más allá de lo que es eh, la entretención, sino que es de aspectos culturales, de conocimiento musical. Es por eso que la creación, por ejemplo, de públicos nuevos, de audiencias nuevas, que al día de hoy se están transformando porque cada década son distintas. Pasamos un periodo muy amplio de formación de audiencias de EDM, que fue el último boom de la música electrónica, que al día de hoy ha ido como mutando ese, ese, ese público a, a estilos que son distintos, que son un poquito más profundos eh, en cuanto a la musicalidad, en cuanto a, lo, a, lo, a las sensaciones. Pero también creemos que en el futuro van a haber nuevos tipos de, de escenarios, como los escenarios del futuro, pudiésemos decirlo, y lo estamos visualizando. O sea, al día de hoy hay tanta audiencia en un festival de forma presencial como también de forma online. Eh, ¿Qué ves tú, Francisco, del futuro de, de estos escenarios? ¿Cómo, ¿Hacia dónde crees que puede ir? Y cómo también, después le vamos a hacer la pregunta a ustedes, las agencias actúan al respecto, porque ahí también hay... hay hay grandes instancias, pero muchas veces ya pasa de ser industria porque ya es más marketing y no hay la fiesta detrás. Yo voy a ser muy honesto y te voy a decir que no tengo idea para dónde va lo de cenar del Futuro. Así que le paso la pregunta a los compañeros. <risa> Buenísimo. <risa> Yo, mi experiencia, eh, lo que hablabas, el EDM eh, ha sido un estilo, un género que, que ha sido muy masivo, por lo menos en España... Y bueno, veo en Ultra o en cualquier otro festival Todo el mundo, claro. eh, que es lo que te vendía los tickets, la mayoría de tickets a día de hoy. Y va para abajo. La historia, por ejemplo, en, en España y otros países europeos está pegando muy fuerte el reggaetón en, en, en eventos de música electrónica puro y duro. O sea, Imagina. Te lo puede decir en la experiencia que tienen el año pasado con, con un artista de reggaetón en Dream Beach, que es un festival de electrónica, y que se vendieron un montón sí, de tickets. tickets. Lo mismo estoy viendo en un montón de festivales a nivel europeo. Hemos visto en tumor a sí, Balvin, Balvin, y Balvin y, y, y generando todo. Llegas a otro tipo de público. El hardcore es un estilo también que, bueno, eh, está arrasando, hardstyle igual. Eh, ¿A dónde llegaremos? No lo sé, pero va a haber, va a haber muchos más estilos mezclados. Eh, ya no va a haber solo Tecno y EDM como, como veíamos, va a haber... Eh, Veo escenarios de lives, por ejemplo. Hay un montón de escenarios de lives hechos ahora. Puro live, pero real. Eh, veo mezclas de pop también. O sea, estoy viendo que hay mezcla... Para al final llegar a 50 o 60 mil personas con Tecno y EDM. Muy, muy complicado. Entonces, creo que se va a abrir bastante. Se habla de todo. De realidad virtual en el futuro. Que vas a poder eh, ver diferentes, eh, diferentes historias. No lo sé. Va, va a evolucionar, pero... Sobre todo al final va a depender de la venta de tickets y llegar a más audiencia que es lo que quiere lo que quiere un promotor. No Excelente. Queda, no queda otro. Por ahí va. Bueno, lo que venda al final es lo que lo que tal. Se está mezclando artes, se está mezclando un montón de actividades y no lo sé. Vamos a vamos a ir viendo. Pero lo que sí que ves es una evolución al día, que lleva de hace años que también esto empezó con Ushuaia, con, con un montón de de, de beat Club, que al final se han convertido como en festivales a fin de semana y que cada vez la tendencia va a ser más a, al día, también hay cosas saludables, ves que empiezan a hacer yoga, con eh, dietas veganas, con tal, o sea, va a haber un montón de cosas que no tienen que ver generalmente con la tónica, pero que va a hacer que mucho más público se junte a la hora de, de crear un concepto y una experiencia, que es lo que busca el promotor también, no solo vender música, sino crear alguna experiencia eh, para que la gente vaya siempre todos los años. Más temático, Exacto, más. Sí, que lo hay lo con... muchas más cosas que solo, solo música. Excelente. Sí. ¿En este caso cómo, cómo lo has visto? ¿Hacia dónde crees que, que pueda derivar todo esto que está sucediendo? Es, que es, es una, una pregunta compleja porque LDM lo que hizo fue acercar la música electrónica a masas. Uh, nosotros cuando estábamos con el tecno estábamos en clubes pequeños no había festivales pero algo muy puntual y el EDM de repente uh, trae artistas a los programas de televisión trae artistas a vender muchas entradas a ser estrellas de rock claro. los DJs actualmente son las estrellas de rock de los 80 y 90 es una evolución Uh, la música está en constante evolución uh, Ahora aparecen los géneros latinos Que sobre todo en Europa están funcionando muy bien Y hay como un boom enorme de trap, de reggaetón, de todo esto Si uh, se puede mezclar, claro que se puede mm, Tú no puedes hacer un festival o hacer un, un line-up basándote en prejuicios. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? Pero si puedes aceptar que esté un Martin Garch, un David Goethe, en tu escenario principal, ¿por qué no puede estar un J Balvin, por ejemplo, que es un productor musical excelente, mejor que muchos grandes artistas o muchos grandes artistas de música electrónica? Es un productor musical, uh, es un, una persona que, que, que por sus méritos está donde está. Si me gusta su música, yo no la escucho, pero si la escucho está bien hecha. Sí. Hay una buena producción por detrás. Al final volvemos al... <coughs> la música te da la identidad de todo esto. Es muy importante. La música, la formación musical y la identidad musical. Uh, yo creo que un artista... Tú puedes evolucionar dentro de un estilo, pero muy difícilmente tú eres un artista de EDM y al día siguiente vas a actuar en Berghain. Claro. Es complicado. Uh, al final, si te tienes que identificar con una música, yo por ejemplo, yo soy un artista más tecno. Yo hoy voy a tocar con y yo me adapto a él y él se adapta a mí. Buscamos un punto intermedio entre lo que es él y lo que soy yo, pero dentro de mi identidad y dentro de la suya. Exacto. Um, Creo que, que, que el futuro de un artista o el desarrollo de una carrera de un artista pasa por eso, ser fiel a sus principios y a sí mismo. Uh, ¿El futuro dónde va? No lo sé, pero cambia, pero está cambiando, está cambiando. Y yo creo que, que la evolución es positiva. Me gusta más la música de masas de hace unos años, uh -huh. a mí personalmente sí, claro. pero al final es mi gusto, sí, sí. y aquí cada uno de nosotros tiene nuestro gusto, tiene su gusto personal, vamos a evolucionar, vamos a seguir creciendo, uh, sí espero que, que se haga más música y menos productos, perfecto porque Bien. últimamente veo que aparecen muchos productos que desaparecen, claro. que al final es como... Aparece, pum, soy una superestrella y al día siguiente no hay, no hay carreras en la música de mantener, mantener, mantener. Eso, eso es lo complicado, eso es lo difícil. Y ahí está pues, eh, el trabajo de, de todo el equipo y del, y del mismo artista, por ejemplo. Excelente. Patricio. Ese, ese es un tema muy sensible, sobre todo para públicos como el chileno. Nosotros... Eh, siempre tenemos la misma discusión somos tres personas Dream Beach en Chile eh, incluimos más géneros sí o no entonces no porque y pasa en las redes sociales se hacen experimentos no sé sea, medios de nicho dicen qué pasa si un escenario de Dream Beach tiene reggaetón o trap y están los puristas de la música electrónica que diciendo no sería una basura pero finalmente la experiencia demuestra en todo el mundo que ese es el futuro. O sea, yo sí me arriesgo a apostar. El futuro es que los festivales de nicho, como ya pasó con Dream Beach en España, se van a abrir al multiestilo. Y por una cuestión muy sencilla, los festivales son el show más caro que existe dentro de la industria de la música. Exacto. Entonces ya sostener el costo de un festival, que para que lo sepan, de pronto la gente no lo sabe, supera el millón de dólares, dos millones de dólares, tres millones de dólares, algunos han costado cuatro, eh, es imposible con el nicho que tenemos la música electrónica porque como decía Gon, hoy en día todo está demasiado inmediato todo aparece y se va entonces ya apostar por un producto a 3, 4 años es muy complejo porque tú no sabes lo que va a pasar O sea, hay DJ que costaban 3 mil dólares y hoy valen 50 mil en 12 meses Imagínate, es una locura y no sabemos cuánto va a costar el próximo año entonces, el, la música urbana en ese sentido está teniendo una estabilidad distinta, ya sabemos cuánto vale un artista urbano. Claro. Y finalmente, y lo han demostrado también festivales en Chile, se critica que no, que no voy a ir porque si no hay solo electrónica hablo los rockeros. Yo soy rockero también. No, que si hay solo no sé, si hay rock y hay metal al lado, yo no voy. Mentira. Se terminan juntando los públicos y se venden más tickets. Claro. Entonces nosotros también como festival tenemos una visión de eh, generar un, un, un concepto cultural de, la, de lo que es un festival. O sea, buscamos generar cultura propiamente tal. Y para eso no podemos trabajar eh, cerrado en un estilo, en un género, apuntando a un solo target. O sea, yo creo que uno de los problemas que tiene este país es que no sabemos escucharnos y no podemos tratar con el que es distinto. Yo no voy a esta fiesta porque es muy flight, yo no voy a esta otra porque es muy cuica, el clásico. No, es que yo necesito embajadores de este tipo o de este otro tipo. Entiendo. Eso es muy lamentable porque yo les digo, o sea, ¿qué te importa que no este al lado? ¿Tú vas a pasarlo bien o, o depende del que está al lado tuyo bailando para pasarlo bien? Pero la dependencia como del público externo a lo, a lo propio. Y tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Yo creo que es, esa es la barrera más difícil que tenemos como país como artistas, los que están aquí me, me imagino son muchos días como productores, de pasar, de romper con ese, con eso que viene hace 50 años quizás, porque si uno lee, 50 años atrás no era así Chile. Claro, más diverso la diversidad. Exacto. Interesante también, bueno, lo que ustedes han comentado, ya que, claro, definir un futuro es súper complejo de determinar. Se está tratando de ir a la vanguardia, tratando de ver qué es lo que está haciendo tendencia y cómo se están estableciendo esos parámetros. Y también, bueno, el tema de los estilos, vemos esta necesidad, o sea, como tú lo planteas, Patricio, de, de, de tener una gran cantidad de público para poder financiar los festivales y, lo, y los cachés de los artistas que cada vez son más caros, o más que caros, tienen un valor más elevado. ¿ya? Ahora, sobre eso, la evolución que ustedes ven... Sobre todo tú, Francisco, de, lo, de estos artistas que muchas veces vamos viendo que van evolucionando a nivel de FI, pero su actuar, ¿cómo, ¿cómo evoluciona con las tecnologías? ¿Se ve que, que la persona está haciendo algo distinto? ¿Lo está haciendo con, con vibrado de, de, de tecnológico? ¿O su música también ha ido cambiando? ¿O, o vemos como que es solamente elevar FI y no hay cambios como tecnológicos o musicales? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Es algo que a veces uno igual está siempre viendo, evaluando, va, va mirando. A ver, yo creo que el primer, el primer, la primera explosión del fi viene por un aspecto eh, musical y de, y de gente que te sigue. Uh -huh. ah, de repente hay un dj que, que esto es normalito y de repente empieza a llenar toda la sala y la gente se vuelve loca y eso ya le pega un subidón y eso normalmente no trae consigo un, un cambio en, el, en la infraestructura o, o, o en la técnica, ¿no? Pero luego hay otros peldaños ya que van que van como de la mano con un... ¿Cómo decirlo? Como, como subir un peldaño dentro de, la, dentro de la performance. Y también no solo la performance, pero también empiezan a trabajar con más gente alrededor. Entonces ves, claro. ¿ves que tienen eh, atributos que digamos, <coughs> de un nivel tal vez más bajo no tienen. Claro. Ah, y, y tienen, ok, tienen mejores redes sociales. Ok, ya, tienen mejor redes sociales, eh, tienen... No sé, mejor prensa, tal vez veis que tienen mejor arte, ¿ah? mejores carátulas, tienen mejores conceptos, cosas nuevas. Y en algunos casos ves que eh, hay mejora en la técnica. Claro. Pero también vemos mega, mega, mega de que van a pinchar con un USB. y sería Como toda la vida. Claro. Y lo hacen igual. Y cobran 300.000 euros. Y de ahí... Entonces, sigue subiendo. Y ahí, y ahí, y ahí y se quedan por ahí, y se quedan por ahí unos, unos díañitos y ya tienen plata para vivir hasta, hasta sus bisnietos. Eh, de en la <risa> Entonces, no es. No creo que sea eh, algo fundamental o necesario que una cosa lleve a la otra. <coughs> Básicamente, la ley que yo veo es que si tu artista, si tú como artista, llenas una sala de cierta cantidad, tu agencia va a cobrar tanto. Ajá. Da igual si tú vas con un, con un USB, con tres computadores o con un cassette. ¿Cachai? Pero si llenas okay. una sala de 80.000 personas, va, tu, tu agencia va a cobrar eso. Claro. Porque el promotor está ganando contigo, independiente del show que tú hagáis. O se hay un live con una banda, con una orquesta entera, o hay con un, con un laptop y, y pones play a una sesión grabada. ¿Ah? ¿Estoy de acuerdo con eso yo? Bueno, no lo sé. ¿Ah? Vale. No lo sé, no lo sé. Yo he tratado de cambiar cosas y yo, personalmente, me siento muy cómodo pinchando con CDJ y con un, y con un USB. He hecho algunos proyectos diferentes, pero... en sí, un ensayo acá, ¿te acuerdas? un ensayo, claro. en un de la orquesta... Pero, Interesante eso. pero realmente el, el, el, el, el sentido clásico de pinchar disco es, es delicioso claro. ¿Ah? y, y si yo puedo hablar un día llenar una, un, una sala de 80.000 personas Pinchando con una llave USB Voy a estar muy contento ah, No me voy a sentir obligado a hacer algo más Y tu agencia también va a estar contento ¿Ah? Seguramente <risa> <risa> Vamos Lo estamos conversando Me parece muy bien Sí, pero eso. Luego, hay otra gente, por ejemplo, viene ahora al festival, viene Rainer Sonnebel, sí. que también se pegó un, un, un subidón súper importante en el último año, y este tipo pincha con una cantidad de máquinas que alucinas. Sí. ¿Ah? Que lo fuimos a ver en Amsterdam, que sí, pinchó sí, 12 sí. horas seguidas con puras máquinas. Excelente. Sí, sí. Sin ningún disco, y tú dices pero ¿cómo es posible? ¿Ah? Y hace un trabajo increíble. ¿Ah? Espectacular. Como... Luego, hay otros que tienen la misma máquina, y no hacen sí, nada Y hacen un set muy <risa> malo claro. Y dicen, no, yo, yo, yo tengo con Mac, y no Y sé yo cobro tanto así que, Pero tu set es malo claro. No logra conexión, <risa> no logra no que, nada No que me, que me importa con <risa> que, si tu set es horrible Exactamente eh, Entonces cada caso, es, cada caso es, es diferente Cada caso es diferente Y ahí el esfuerzo que, bueno, que pone cada artista ¿no? Como a nivel de de poder enfrentarse a diferentes maquinarias, salir del de estado de confort, ir sumando cositas, sí, pero justificando también, bien. También, hay, también tenemos que tener claro que somos todos diferentes y también tenemos diferentes aptitudes. claro ah, Hay gente que es más música, hay gente que hay gente que estudia música y que luego empieza a pinchar. Hay gente que no tiene idea lo que es un, una, una redonda claro. y aprende a pinchar Exacto. y no sabe leer una partitura. Y, y, y, y tal vez no saben ni sumar, y, pero, pero le sacan el rollo y salen pinchar, o sea, hay, hay excelentes dj que no tienen ni idea de música y hay excelentes músicos que son pésimos dj ah pero, pero ah, seguramente pero los no. músicos pueden tocar mejor el instrumento claro. y los dj tal vez les doy una guitarra y... y que no no tocan idea. ni la cuerda. Ah, <risas> luego eso en el escenario se ve ah, y, y, y hay una diferencia. Eh, pero que uno tenga más esfuerzo o sacrificio que el otro, no, no me atrevería a decirlo, porque es claro. una, una cosa de formación... Sí, no, ah, hay sonido. todo un recorrido detrás. Claro. Excelente. Eh, bueno, Alejandro, <coughs> en ese sentido, bueno hay ciertas solicitudes que pueden hacer DJ Grandes a nivel técnico, que eso también conlleva cierta presión, sobre todo eh, al tema de la producción porque vienen con unos riders que a veces, como tú decías, son tremendos riders y creo que tú has podido también medir, o sea, se sí. generó tremenda presión para conseguir un, un rider de muchas maquinarias que a veces son difíciles de conseguir, que ahora está pasando para, para, para un artista inclusive eh, y que finalmente uno ve y sabe que, que no se están usando a cabalidad ¿Cómo es tu sensación en ese sentido? Como directamente, como de tener que estar ahí como lidiando y también presionando para que las cosas se den frente a, a algo que debiese también responder. Bueno, por mi lado, como agencia, hay riders que, que algunos artistas te piden, como seis CDs, cuando van a usar dos, cosas así que, que si no es necesario lo veo una estupidez y es un gasto para, para el promotor. Hay otros que sigue, por ejemplo, Reynier, otros artistas que hacen live, que si no tienen eso, su performance va a ser peor. Y lo que busca siempre es dar un poco lo mejor de cara al público y, y es complicado. A mí sí que me parece que es lo peor de todo es lo que está pasando con los reyes de hospitalidad. Eh, porque si vienen a hacer la compra, o ya te piden calcetines, calzoncillos, eh, no sé qué, claro. eh, una Playstation, una Thermomix, una televisión de no sé cuántas pulgadas... En, el en camerino. Centro, en el camerino, nuevo, y luego lo agarran y se lo llevan todo. No, es luego ser. empaquetado Imagínate. como está Entonces hay cosas que yo... Artistas que cobran 300.000 sí, sí. 300. dólares Y un solo no, no euros Y sí, no sí. sé qué Y cosas que tienes que pelearte Porque lo veo una locura Para cuando vas a estar dos horas en un show O me ha pasado en festivales que te piden 40 oh. habitaciones de hotel Y tienes que ponerlas y luego no van ni al hotel Llegan en el jet y se van Y, y te cuesta eso 12 o 15.000 euros claro. Entonces esa es la pelea que ya no hablo como agencia Sino como a lo mejor... Eh, booking de un festival que Exacto. tienes que, que poner unos límites porque se pasan, todo lo que puedan se van a pasar. Así que es... es yo creo que hay una competición a ver quién es más imbécil eh, <risa> y hablan más de él, ¿no? Yo me acuerdo había el caso, por ejemplo, de... habéis oído hace años de los que pedían Emanem solo de color azul y es básicamente claro. para, para ver que te habían leído el Rider y que iba a estar todo lo más bien. Y tengo el caso de un artista con el que trabajamos que se llama Hume, no sé si lo conoceréis todos, sí. que pedía un unicornio. Entonces, eh, lo hacía simplemente para eso, para, para ver si la gente se leía el raider. Y fuimos un día a un show y dijo el promotor, espera, espera un momento. Y aparecen con un unicornio construido y nos quedamos como, ¿esto qué es? ¿Es que hay que hablar las cosas, preguntar, ¿esto es necesario? ¿Es pues claro. ¿Qué estáis haciendo? Hay gente que está que está muy loca, pero bueno, el tema de Raider, eh, siempre tienes que mandar un contra Raider y pelearlo, porque si no te pueden tomar el pelo, o hay artistas que te piden botellas de vino de mil euros para llevárselas, ¿eh? no para beberlo ahí y cosas así que dices, bueno, no sé. Entonces hay que, lo que es la parte técnica yo la respeto, sí. pero tienes la obligación tú como promotor pues de decir, mira, es que en un festival tengo este montaje, esto es lo que, lo que voy a tener, pero todo lo que sea lo demás yo lo veo una, una locura. Así que mi trabajo básicamente es ir tachando cosas y decir, esto es lo que hay, si quieres bien, y si no, aquí no vas a venir. Pero eso no contrato a un artista si no llegamos a un acuerdo antes, porque como te lo firmes el contrato, eso está muerto luego. Claro. Sí, sí, sí. No, excelente eso, que también puedas transar y, y ser consciente de, de la situación. O sea, es, es una negociación. A, claro. Hay artistas que sí que te queda, no te queda otra que comértela, pero sí. otros tienes que decir, todo claro, te voy a poner... En ese tamaño en el cartel, te voy a poner este rider y esto es lo que vas a tener de bebida y tantas personas en el stage y si quieres otra cosa, chao. Excelente. Sí, pues son cosas que a veces no, las, las personas no conocen. Sí, sí, sí. Ese otro manejo también de los, sí, sí. de los riders de hospitality que pueden ser bien, sí, sí, bien particulares. Sí, sí, sí. Vamos a acordar siempre el unicornio de Teúme. ¿Dónde fue eso? En privilege en Ibiza. Excelente. No, ya estoy, yo no tenía el unicornio por ahí guardado. Pues, no, no. <risa> Tremendo. ¿En tu caso, como has tenido algún tipo de, de, de, de, de situación similar <risa> con el unicornio? No sé. Uh, en los riders, ya el rider técnico del artista sí. como tal, como parte de producción del festival, intento respetarlo siempre. No negociarlo. Uh, si, al final, eh, si un artista debería, si un artista pide ese rider, es porque necesita ese, ese equipo para expresar su música o para expresar su forma, su, uh, hacer su sesión. Claro. Lógico. Uh, los riders de Hospitality, pues intentamos llegar a un acuerdo a, a, a, hay estupideces, hay, hay locuras, hay artistas que sumas todo lo que pide y te puede ir a unos 4 o 5 mil dólares en bebidas, en comidas, en, en, en cantidad de, de, de, de tonterías. Luego, ahora hay, aparte del rider técnico, sobre todo en el mundo de, de, del mainstream, hay el rider del mismo artista, porque la mayoría de esos artistas van con un show muy preparado a nivel visual, a nivel de pirotecnia, a nivel de imágenes, de tal. Sí, que son otro, y, otros y puntos y, más. Así. Y todos quieren el full rider. Claro. claro es inviable, ¿Cómo transar eso? Es, es inviable. Claro. Entonces, ahí tienes que priorizar. O sea, ¿qué, ¿qué artista es el, no el más importante, pero no es el más importante, pero es cuál es el artista que genera más porque al final un artista yo siempre digo un artista no es ni caro ni barato un artista vale lo que genera si un artista sí. vende 50 uh, mil tickets que pide lo que quiera porque los vas a rentabilizar ahora y, y si quiere tener um, cuatro disparos de pirotecnia le doy seis porque es rentable claro. ahora que venga un artista que, que, que no tiene eh, eh, ese poder o que, no, o que todavía no está en ese punto, porque al final es una carrera y te exija que yo tengo que tener pirotecnia o yo tengo que tener esto o yo tengo que tener lo mismo que tiene David Guetta o que tiene tal, no, o sea, no, no es justo, no es justo. Y ahí está el equilibrio, uh, intentar negociar todos los factores alrededor de esa actuación Uh, partiendo del principio que la técnica o lo que es la forma de expresar su música es fundamental es número uno, eso no es negociable si no existe en el caso que tenemos que no había una 909 vamos a buscar opciones porque claro. no es fácil conseguir una 909 ¿qué opciones hay? hay esta, hay otra, pero hay un interés de ambas partes del artista de poner de sí, de decir yo prefiero la 909, pero me puedo adaptar a esto. Claro. Y, y, y yo, yo prefiero la Model one pero con una 92 puedo tocar. Exacto. O, o, o, o, o sea, ser más flexible también. No, claro. y tiene, que ser, tiene que ser de más partes. Claro. Hay muchos artistas que hoy en día ya no lo son, ya han perdido su humildad. Es como Exacto. yo uh, no tengo mi botella de tequila de 1942, tengo eh, Don Julio reposado, no toco. <risa> Te tocas. O sea, sí, o sí. ¿sabe? Porque ya, eh, son detalles. ¿vale? Sí. Hay que buscar un equilibrio en todo esto. Genial. Bueno, Patricio, estás del otro lado porque tienes que financiar todo ese rider y toda esa hospitality y a veces, claro. Aquí peleamos ¿no? el otro día. <risa> Imagínate. <risa> no, el, es que la, por el tema de Reiner, que mencionaste, su, su, su, su rider tenía un componente que no estaba en Chile. Exacto fue harto trámite, lo, lo logramos resolver el tema de los riders es, es muy ajeno a lo que ve todo el mundo en lo que es un show sea festival o una fiesta más pequeña pero esto es todo un tema y es muy complejo y aquí es donde viene un, una crítica que yo le hago al modelo de cómo funciona la industria de la música electrónica porque los riders se, se entienden adjuntos al contrato claro. por tanto un incumplimiento de una botella puede hacer que legalmente la agencia pueda decirle al artista, no tocas, y encima te demando. Así es. Ilegalmente eso es así. Eh, es muy complejo, hay una anécdota, no voy a dar el nombre de artista, no es DJ, de un rider muy duro, y que dentro de eso tenía algo muy sencillo que era arroz con pollo. Simple Entonces, sencillo, claro. Sí, pero, no sé, caviar había. arroz con pero pollo. Pero nadie le puso el arroz con pollo llega el tour manager y dice oye, el arroz con pollo no está qué, qué importa que no esté el arroz con pollo tengo todo lo caro en raider. no, es que no tocan si no hay arroz con pollo y se paró todo tuvieron que ir a buscar arroz con pollo fue acá en Chile, en Santiago y cuando llegó el arroz con pollo todo siguió a su curso normal claro, y realmente está atado y bueno, las productoras no creo que nosotros seamos grandes, pero estamos creciendo, que, que ya hemos crecido un poco. Eh, trabajamos con seguros non-show, pero Perfecto. no nos cubren en caso de un incumplimiento contractual de nuestra parte. Claro. Pues es muy difícil que eso pase en la claro. práctica. Aparte el artista, pero no ustedes Entonces, de verdad, es un tema que no se habla mucho, que es desconocido, pero es muy, muy sensible. Sobre todo porque, como dicen, hay cosas que están totalmente fuera de lugar. Tampoco voy a dar nombres, pero me ha pasado con artistas nacionales pidiendo cosas absolutamente fuera de lugar. Más allá del rider técnico, porque yo eso sí lo entiendo. El tema técnico, al igual que Gonzalo, eh, me gusta cumplirlo y hago el máximo esfuerzo por cumplirlo. Ahora bien, los costos de un festival, como repito, y no es por querer llorar como productor, son demasiado elevados. Y aprovecho de tocar este tema, aunque no era la pregunta, siempre está el dilema del costo de la entrada en Chile. Sí, es un tema... Pero para que se hagan una idea, con la crisis social, el costo para un festival como Dream Beach y otros que vienen en camino subió un 20% y los tickets siguieron costando lo mismo. Claro, todo el cambio del dólar. O sea, nuestros márgenes quedaron en el suelo. Eh, no. A ver, para financiar un festival así, como realmente. y decir que las productoras ganan plata, siempre tiene que haber sobre 30.000 personas. Y eso en Chile hoy en día cuesta conseguirlo. Exacto. Se hace un riesgo mayor. Exacto. Cada cambio económico que pueda haber detrás, si se si están pagando los fees en dólares, ya se sabe que el dólar aumentó un 15%. O sea. Exacto, la incertidumbre que tenemos este año como industria de lo que pueda pasar, de cuánto va a estar el dólar, de que si nosotros tuvimos que cancelar giras, tuvimos que no anunciar eh, fechas que teníamos adelante, entonces claro. está bastante complejo en el sentido del esquema. Parece. Así que el tema de los Riders ha sido un tema. Es un tema. <ríe> es un tema. Desde todos los ámbitos, tanto técnicos como hospitality. Y bueno, lo que tú también planteabas, el tema de los fuegos artificiales, <susurra> láser, que CO2, que máquinas de fuego, que máquinas de burbuja, niebla, etcétera Y todas las cosas que se le ocurren, es. Ahora, hay un tema ahí detrás el tema de la posición del DJ, porque también se hizo complejo cuando ya cada uno venía con su setup, que todos querían estar al centro, todos ubicados en la parte más arriba. Eh, en, en ese punto, bueno, nosotros como DJs hemos podido estar viviendo esa transición. Al día de hoy ya hay cosas técnicas que permiten mover las cosas y ubicarlas. Eh, pero en ese ámbito, bueno, cuando no se podía hacer, eh, era creo que tan... Pesado como el tema de, de la ubicación en horario, ¿no? O sea, no sé si tuvieron que vivir alguna experiencia desagradable al, al, en ese sentido, donde se ubicaban los mismos artistas. Ah, al final, tam, tam, también tiene que el artista tiene que poner de sí. Uh, tiene, tú tienes unas necesidades que, que se tienen que cumplir pero tienes que respetar todo lo que está antes y todo lo que viene después. Uh, te, te, te hablo, por ejemplo, de, de, de mi caso en concreto. Yo, yo, yo, mi rider técnico es complejo, uh, llevo uh, push, llevo controladoras. Entonces, yo por rider pido que tenga mi mesa solo para mí, para llegar y poder montar sin molestar al artista que está pinchando. Porque si estás utilizando una mesa, y tienes una persona enchufando tarjetas de sonidos, ordenador, probando, es molesto. No es un capricho el tener una mesa solo para mí, es una necesidad. Si no hay esa mesa solo para mí, yo monto igual. Yo no voy a decir, yo no toco si no tengo esa mesa, yo sí toco. Pero voy a molestar y yo no voy a estar a gusto. No, es, hay que ver lo que es un capricho y lo que es una necesidad. Excelente. Uh, artistas que piden 6 CDJs y utilizan dos, es un capricho. Uh, un, tam, tam, también está el, el tema de, de, de buscar pues, saber quién está antes, quién está después. Ahí hay gente de técnica que tiene que buscar esa la fórmula de, de, de que todo vaya fluido que todo vaya bien. Y hoy en día pues hay mesas rolling tables que se están, que se están moviendo los setups para que cada uno pueda, pueda utilizar el suyo. Sí, es cierto que en el mundo más mainstream, como todos los shows están muy preparados, hay, hay mucho la parte musical, visual, con las canciones que pone, con, todo está más de acuerdo a cada uno, cada artista. Por eso hay muchos changeovers dentro de la música sí. mainstream y en el tecno apenas no existe changeovers. Sí. A no ser que haya un live como Stefan Botzin que, te, es que o haces un changeover o, o lo haces, porque es, es inviable montar todo su setup. O el de Rainier, por ejemplo, que necesita un espacio y necesita una mesa aparte de lo que es la, la, el DJ Booth. Entonces, Depende un poco de los estilos y depende de un poco también de, de, del tipo de evento. Un festival sí debe de cumplir todo, todo ese tipo de requisitos. Un club, el artista se tiene que acomodar un poco. Claro. O sea, hay, hay, hay cabinas que no tienen cuatro metros porque el club no Ajá. tiene espacio para una cabina de cuatro metros. Entonces ahí tiene que haber información, tiene que haber comunicación por parte de, de la agencia, del promotor y del artista. Y entre todos pues, debe de llegar a un acuerdo. Excelente. ¿Tío, ¿tienes tu mesa? No. <risa> <Más gasto. risa> Tienes que brindarle ahí un espacio para que vaya a estar cómodo. Y todo. Metro, no, no hay no, problema. No. no, no hay problema. O sea, va a estar peleando <risa> <risa> por su espacio. Bueno, hoy ustedes van a tocar. Sí, Y tocan en la sala Opnium, que está ahí en Apoquindo. Y esto parte en, en seguida, O sea, nos queda mucho tiempo más. Sí, sí, empezamos... Ahora en aquel, la cara a las 11. A las 10, llegamos. Ah, nosotros pinchamos a la 1. Excelente, van a tocar en conjunto. Para actuar, sí. sí. ¿Algo preparado o va a ser ya una improvisación nos y acomod acomodamiento? Sí, no es mirar, no es mirar. parte uno y el otro sigue, ya. Excelente. Yeah. Hemos pinchado varias veces en, sí, ¿sí? Sí, sí, sí, en sí, diferentes sí. escenarios pequeños, grandes y. Hay feeling, hay feeling. Adaptarnos <ríe> a la situación. ¿eh? Hemos pinchado en la, en, en la cubierta de La gané un espacio <ríe> gigantesco. Sí, Mira, sí. Sí. En Pachada, va a ser que es más pequeñito es más también. Pequeñito. Entonces, ahí siempre depende de lo. A ver, los dos llevamos muchos años pinchando, entonces nos subimos al escenario, vemos lo que hay, y ya, va por aquí, va por aquí, por aquí pum, y listo. Y ya está. Funciona. Sí, sí, sí, sí. Hay casos sí. que no funcionan, y también tenemos sí. que saberlo. Sí. No, por supuesto, por supuesto. Sí, tengo la suerte de que el back-to-back -back con Gonzalo mm. es un back-to-back -back agradable Dale. y efectivo. He tenido back -to -back y el primero, ¿cómo fue? ¿Fue igual? El primero estuvo bueno, sí. sí. El primero genial, fue, fue genial. El genial. Pachada, ¿no? Pachada, pachada, Barcelona. Barcelona. Sí, sí. Oh, al, final, al final estábamos bien, eh, bien borrachines. <risa> su culpa ahí el hospitality si funcionó está, está todas las botellas que pedimos Dale. me parece sí. bueno, tenemos entonces una invitación para las personas que están acá presentes sí, pues ya, hemos ahí conversado con Patricio y nos ha dado la, la viabilidad de que todos puedan quedar anotados para hoy así que un aplauso ahí de, también para ah. a y ver este híbrido también, bueno, la presentación de Francisco Allende, de Gonzalo, ahí que va a estar el conjunto con setup set up distinto y ver qué sucede también. Y disfrutarlo. Disfrutarlo, pasarlo bien. Pasarlo bien. Yo creo que tu trabajo, el objetivo de tu trabajo es divertir a las personas que están delante. Jamás lo harás si tú mismo no lo disfrutas. Hacerlo por la obligación es imposible. O sea, tienes, tienes que tener ese feeling, tienes que estar bien. Y si no estás bien, pues tienes que cambiar el chip y estar bien. Tal cual. Mm, al final, tu, tu obligación es divertir a las personas. Excelente. Bueno, ahí Alejandro, ya sabes cómo cobrar un poquito más. Sí, sí, sí. ¿Vale? <risa> si el DJ demuestra mejor entusiasmo, vamos por otro fin. No, pero es verdad, bueno. eso que dice, conozco muchos artistas que cuando cobraban nada... Están súper felices y una vez que ya llegan a un volumen de, de eventos y a cobrar un dineral, no están contentos con su trabajo, ni con su vida, ni con nada. Claro. Y, eh, sí, sí. Es un tema. Lástima. Excelente. Sí, sí. Pero en realidad hay mucha presión, ¿eh? Cuando tienes que hacer 130, 140 eventos al año y tal, es complicado. De, de la agencia que tú manejas, bueno, eh, son bastantes artistas. Sí. Eh, ahí me está, estás dando algunos números. O sea, 140 shows en un año es... Es, un número impresionante, o sea, es, sí, sí. es tremendo. Y sí. ahí también eh, ustedes como agencias también se preocupan de la salud de las personas, sí, cómo están. Para... Cuéntanos un poquito de eso, que sería interesante como también abordarlo, porque con ese, con ese training necesario para poder cumplir con todo eso, sí. imagínate. Para nosotros es prioridad, evidentemente, la salud de, del, del artista, porque al final, si no, lo vas a matar en dos o tres años. Y tener muy, muy claro que no le puedes buscar un evento en Grecia y otro en Nueva York y al día siguiente tal, o sea, es imposible. Entonces intentamos que haga las menos horas de vuelo posibles o organizar tours. Pues por ejemplo, él está aquí un mes. Claro. Si sí, podría venir aquí cada tres semanas y, y cruzarse el charco, pero es más interesante hacer una gira importante en un mes, también te da mucha visibilidad, te haces tu flyer, tienes tu una historia que contar y... Y es muy importante ahorrar las horas de vuelo. Que, aunque sea una tontería, cuando son viajes largos en coche, que sea un coche cómodo. Eh, todo lo que podamos hacer para, para favorecer esto eh, es, es, es, clave. O sea, es, es clave. Y miramos mucho con qué artistas trabajamos. Que te digo, que no tengan adicciones ni nada complicado, pues porque al final es el relaciones públicas yo puedo mandar a un artista a una sala pero que vuelva es, es cosa suya no mía yo no estoy ahí entonces si se comporta mal con el promotor o hace un mal show o tal no va a volver entonces es muy importante eso que, que cuidemos la, la salud del artista por nuestro lado que el artista también se, se cuide y que haya una buena relación al final y un buen feedback excelente sí, sí, sí ¿no? si no no se puede por... bueno, sí, sí. y cuando tenemos artistas que han sido complicados se les dice ¿eh? oye si sigues por este camino eh, aquí no la filosofía de esta empresa no, no, se, no, es, no es esta línea, ¿sabes? No es Excelente. Eh, algunas palabras de tu parte como para los nuevos proyectos que se, hoy en día se están formando a, a, en todo nivel, a nivel musical sobre todo, para poder también fortalecer sus su propuestas. ¿Qué tú podías considerar que debiesen las personas eh, enfocarse al día de hoy? Eh, sobre todo no encerrarse en, en un estudio a hacer solo música, sino que salir, hacer contactos es lo más, lo más importante. Eh, al final las personas que deciden lo, lo, las contrataciones puede ser este señor, puede ser este señor, puede ser él ahora con su, con su evento. Así que si no los conocemos o un día aparece un track y lo escuchan y se iluminan o es, o es imposible. Tú puedes seguir en tu casa haciendo lo que quieras o en tu estudio, que nadie te va, que te, va, te va a conocer, ¿vale? Entonces, al igual que si estás buscando novia, te puedes ir a la calle o tal, te puedes quedar de en tu casa llorando, o te puedes <risa> bajar <risa> Tinder, buscaros la vida y empezar a moveros porque es la clave, Eso sea, no hay otra, ¿eh? Conocer a la gente, caerles bien, eso ya es un trabajo bastante sencillo. Todo el mundo aquí bebe chupitos de tequila y es súper simpático por la noche. Y, y esa es clave no solo centrarnos en hacer el trabajo de voy a hacer música, voy a hacer música, voy a hacer música, sino en conocer quién es el que, el que maneja cada club, cada historia y, y estar por ahí, que se te ve, que se te vaya conociendo. Esa es la clave, si no, se va a tardar muchísimo más. Mira, este bien. señor que se fue a Ibiza hace años y... No Vamos. La fórmula es la fórmula. Sí, sí, no hay otra. Y picar puerta y conocer a la gente y cuando vienen artistas, ir allí, entregarles las cosas en mano y no estar solo mandando email. O sea, tienes que hacerlo todo muy, muy personal. Más cercano, más cercano, claro. sí, sí. relaciones sí, sí, sí, sí. humanas. Al final todo el mundo quiere dar una oportunidad porque se la han dado al principio, entonces eh, tienes que ser bastante humano ¿no? en ese sentido. Excelente. Mandarte detrás de una máquina o de un email y eso. Gracias, chicos. Así que todos. Vamos todos sí. para allá. Buenísimo, muchas gracias, Gonzalo. Una última palabra ahí, como, ¿cuál es tu recomendación también para estas nuevas generaciones de, de personas que tienen proyectos, que quieren llegar también a, a que sean viables dentro de una escena o una industria altamente competitiva? Sí, al final el, lo que se llama el, el trabajo social es, es parte fundamental. Tienes que estar en los sitios. Uh, yo me quedo con, con, la, con la frase de, de, de Alex, de tienes que entregar tus cosas de mano. O sea, que el trabajo de estudio hay que hacerlo. Ah... Uh, pero no puedes enviar correos con links de descarga, de decir escucha esto y esperar que, que DrumCode te coja un álbum. Claro, no, es, es, no No, tienes que estar, tienes que conocer a los artistas, tienes que estar en el entorno, tienes que llegar y decir hola, nos hemos visto aquí, aquí aquí y hoy nos vemos de nuevo. Aquí tienes tres canciones que he hecho para tu sello. Uh, por lo menos las vas a escuchar. Claro por lo menos las va a escuchar. Un link, hay sellos que reciben 200, 300 emails al día. Imagínate. Uh, claro, al, al final no es fácil llegar a, a, a, a, a nivel de, de, de producción musical y a nivel de, de, de eventos, pues tienes que estar también, tiene, tiene que haber un día a día de, de, de salir, de conocer a los dueños de los clubs a los promotores, a otros artistas. Y yo también pienso que, que tu, tu trabajo como en el estudio, como productor, uh, hay una parte fundamental que es escuchar a otros artistas. Mm, y, y yo siempre digo que, que, que, por ejemplo, para crear un festival tienes que partir desde abajo. Tienes que haber vivido un festival, tienes que haber bailado muchas horas para entender lo que es un festival o lo que es un club. Conozco a pocas personas que no les gusta el evento, que no les gusta bailar eh, o disfrutar de un club, que sigan estando ahí como artistas, porque al final se cansan. Si eh, eh, eh, me gusta mucho hacer música, haz bandas sonoras. No, no, no, no, no, te enfoques claro. a ser un DJ porque es complicado es una vida complicada es una vida que exige mucho de ti o te gusta o no, terminarás consiguiendo tus objetivos te tiene que gustar de verdad Buenísimo, Patricio Yo no, nuevas generaciones no, que que Afortunadamente para las para las nuevas música la música electrónica en Chile está en una expansión una expansión tremenda, y está en una expansión que va más allá de la moda, porque muchos dicen es una moda, yo lo veo un poco distinto cuando veo que casi todos los clubes de Chile tienen uno o dos ambientes electrónicos, ya no es solo una moda, ya es una forma de vivir de muchas personas entonces eh, el llamado sería profesionalizarse, quizás es como la gran diferencia que, que nosotros como productores no me refiero a productores musicales, sino de, de eventos, de show, eh, vemos, o sea, de pronto DJs, eh, si es que a algunos se les puede llamar DJ, lo digo sí, con, con seriedad uh -huh. eh, No mezclan bien, sinceramente No mezclan bien, no ah. tienen una propuesta musical eh, No sé, si le pregunto que un cuatro cuartos, no lo saben Alguno podría decir eso es discutible, sí es discutible, pero hay cosas Esenciales, musicales, que es bueno saber Como para poder pararse un escenario, porque Claro, está el marketing, está las redes sociales, pero como dijeron todos la base, el pilar va a ser la calidad musical. Claro. Si esa calidad musical tú la mezclas con buenas redes sociales, con tener buenas relaciones sociales también, personales, digámoslo así, con viajar, con ir aquí, con estar allá, <coughs> la cosa va a andar bien. Pero lo más importante es siempre ser profesional y humilde. Porque yo conozco personas que acá en la escena, en clubes, que llegan como prácticamente aquí vengo yo, no saludan a nadie, no miran al técnico. Eso no, no, no yo soy de la política de, no sé, hoy en día en Dream Beach hay 600 personas trabajando y yo saludaré a 200 al día claro Creo que hay que ser humano porque es, es, esto es cultura, es música, es una pasión Nosotros no somos una industria como los que fabrican fierros Nosotros nos mueven los sentimientos Y eso hay que tenerlo siempre claro Si no pretendo sentir, si no pretendo hacer sentir, estoy en el lugar equivocado Parece excelente Vamos por ello, entonces. Mejorar las relaciones. ¿Qué hacemos? Bueno, yo repito más o menos lo mismo. Lo <risa> <risa> que también lo he dicho la otra vez que he venido a parar. Sí, o sea, algo... el, el, el, el, el, si queremos triunfar con la música, hay que pensar más allá de la música. y Vamos a repetir lo mismo. Dejemos, o sea, está bien estar todo el día en el estudio cuando estamos aprendiendo a hacer la música, pero a la hora que tenemos algo hecho y queremos salir a tocar... Hay que salir a la calle, porque el, el, el mejor ingeniero no es el que tuvo el mejor promedio en la universidad, pero el que tiene otras habilidades sociales. Y lo, lo, yo creo que es lo mismo, es lo mismo. Aunque tengas la mejor música, si, si estáis callados en una esquina, es muy probable que nadie te invite a tocar. Exacto. Salir, conocer gente, eh, ir, ir, ir tranquilo, ir humilde, ir, ir, ir calmado, ¿cachai? Así, sin, sin ser muy soberbio, muy orgulloso, sin creerse mucho. Porque en verdad, aquí nadie es nada, ¿Eh? y, y teniendo eh, como una seriedad de, de, de dónde uno está y dónde quiere llegar. Yo he visto gente, es, es, todo cambia muy rápido, gente artistas gigantescos. Ayer, que hoy día no son nadie, y de repente conocí a un niño que me dio su primer track, y en cinco meses era un mega de jockey Claro. ¿Cachai? Entonces, a, a todos nos puede pasar todo. De nada convertirse en un super de jockey o de ser el mejor a ser el peor. Y que depende de cómo nos movemos los aspectos que son externos a la música. Entonces, Genial. tenemos un tiempo a eso, aparte de solo, la parte, solo la parte técnica. Y, y que pase lo que Dios quiera. Buenísimo. Suerte, bueno, chicos. Nos vemos bueno, a la noche. Vamos por ello. <ríe> bueno, más que nada, bueno agradecer la presencia de ustedes, de nuestros invitados. También a Francisco, que nos ha ayudado también a gestionar todo este compendio de personas que están hoy en día actuando. Calidad. Hombre. Así es. <risa> actuando, tienen un festival ad Portas, un evento hoy en la noche, se los van a ver a todos ustedes y ya se empiezan a hacer las relaciones. ¿Quién sabe? En el futuro, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Eh, para nosotros como Academia siempre ha sido un gusto poder eh, hablar de esos temas eh, desde la fuente, no, no, no cambiando las cosas ni nada, al contrario. Y un poco dándole como lo que es la academia en sí, la retroalimentación que se pueda generar. Vamos a hacer algo bien acotado, algunas preguntas que quieran realizar para personas a enfocarse, Patricio, Gonzalo, Alejandro, Francisco. que Por acá, primero. ¿Por qué decidieron cambiar el, la locación del año pasado de Viña-Santiago? Cambio de locación de Viña-Santiago. ¿Cómo, cómo Porque bien? no pudimos seguir trabajando en Viña, tuvimos muchos problemas con el ruido, la verdad nosotros conversamos con el municipio, con todos los que intervenían en Viña del Mar, les dijimos la magnitud del evento, también les entregamos cifras de cuál era el aporte a la cultura y al turismo que generaba un evento así, pero en buen chileno vamos a mojar el foto con lo que decir, pero lamentablemente ellos no lo entienden ahí es donde falta el recambio, las autoridades políticas no lo entendieron, no les interesó, no les interesó el esfuerzo millonario, el recurso humano que se llevó para allá, el aporte que fuimos ese fin de semana, el Airbnb estaba al doble o triple de lo que costaba un fin de semana normal, y lamentable para nosotros, porque nos gusta mucho viña, queríamos que siempre fueran viña, pero no nos queda otra opción. Aprovecho de, de agregar a eso que siempre nos dicen por qué no siguen en la playa, en Chile no hay ninguna playa que reúna las características técnicas y de logística para llevar un festival de tal envergadura. Tendríamos que hacerlo para 3000, 5000 personas si fuera en una playa. Claro. Es por eso. No por capricho o porque queramos otra cosa. Sí, o sea, te lo preguntaba porque sabía sabía como un eh, como, decirlo, como un rumor de que claro, la gente que estaba alrededor reclamó por el ruido, que no sé qué, las autoridades más que nada no como confirmar eso En realidad Se entiende que es muy complejo esa Así parte. Es. ¿Alguna pregunta para Gonzalo? Por allá. Una pregunta, o sea, más que nada es un reconocimiento a Francisco, que lo sigo mucho tiempo. Eh, se me hizo la piel cuando lo vi en Rompes en Tomaruna, tocando, muy temprano. Mira. Te muy bien, excelente. Ahí, y bueno, después pasó algo súper lindo, es que te premiaron allá en Ibiza Sí, también ahí. Un... que algo anecdótico que siempre pasa en los chilenos que están fuera y los premian en otro país y no en el propio país ¿qué siente ahora volver a Chile a tocar justo en un festival masivo y teniendo un escenario bien particular donde vaya a estar como protagonista? ¿Qué, ¿qué significa eh, algo bonito <risa> sobre, sobre todo a ver, estoy empezando <risa> no, sí, es, es, eh, claro, es algo súper emocionante porque cada año que vuelvo es, eh, siempre es como un poquito más ¿no? y hay, hay, hay más reconocimiento de, de la gente de acá, más gente a la fiesta tenemos instancias como esta que siempre están así, bien llenas y, y me siento no sé si decirlo realizado pero sí muy muy, muy pleno de poder estar eh, después de tantos años llegando a tener reconocimiento de, de, de entidades tan grandes como son los DJ Awards o como Puerto tocar en o como también poder estar sentado en la mesa con la gente de Green Beach y poder en conjunto tomar un festival, un escenario con mi concepto, que es algo que tal vez hace 10 años nunca lo había imaginado. Claro. Eh, entonces me siento muy, muy, muy contento, muy, muy pleno y muy optimista de lo que puede pasar todavía en 10 años más. Excelente. Vamos por esos 10 chicos? años más. <risa> Tengo otra pregunta. Hola Francisco, eh, Eduardo. Eh, hace un tiempo hiciste eh, una canción con Aldo Sí, ahí está, ahí está Aldo Sí, sí que está afuera <risa> eh, Quería saber si pronto va a colaborar con otro artista Y lo otro, eh, bueno, hace muy chico te regalaron un violín tus padres y empezó la música Claro Quiero saber si eh, te inspiraste en algún artista cuando fuiste creciendo A ver, de, <coughs> de colaboraciones, justamente con Aldo Estamos trabajando ahora en, en el décimo aniversario de esa nena, Quiere también Vamos a hacer un, un, un, una reedición con un par de remises de artistas internacionales. Y ahora que estoy este mes acá, vamos a trabajar con él en el estudio también y voy a trabajar con Felipe Venegas en hacer otros discos. Eh, aparte de esas colaboraciones, no tengo muchas cosas pensadas para el, para el siguiente año. Eh, lo del violín que sí, toqué violín a tu tiempo, ya no lo toco, tengo el violín ahí en casa todavía, pero no lo, no lo toco porque el violín es como un instrumento que hay, que hay que darle mucha hora yo cuando cuando en, en mi mejor momento eh, tocaba cuatro horas al día practicar practicar y, si, y después si bajáis eso ya lo perdí es como un, es como hacer un deporte de, de alto nivel y claro la, la adolescencia las eh. fiestas y las porolas le, le, le, le, le, le, le quitaron el tiempo y si uno no tiene una disciplina lo deje lo, lo, lo deje el violín no tengo el nivel que tenía antes eh, si me piden artista bueno siempre me piden artista mi, mi grandes inspiraciones siempre han sido Pink Floyd y Frank Zappa básicamente. En mis primeros discos hay un montón de micro robos de sonido de ella. Y, pero ya les robé todo, así que ahora hago cosas sin sonido. De ella. <risa> me parece. Luciano. Eh, sí, bueno, eh, hablaron harto eh, de las agencias. Sí. Eh, se referían a la agencia de Boogie, me imagino. Así es. Eh, quería saber un poco en qué momento aparecen la agencia en la carrera Un y eh, quizás son las agencias las que buscan los DIs o los DIs a la agencia, un poco las dos, ¿cómo se da esa relación? Alejandro. Bueno, son las dos. Eh, muchas veces el artista pues, necesita una, una agencia y manda e-mails. Nosotros, por ejemplo, como agencia tenemos un sistema que es básicamente ver qué artistas se lo están trabajando ellos mismos, están generando un volumen de, de trabajo pues, para que al final para nosotros sea interesante dedicar un equipo que evidentemente sí. tiene sus costes y tal para desarrollar esa carrera. Eh, nosotros pocas veces cogemos artistas que nos manden cosas. O sea, solemos recibir más la recomendación por otros artistas que nos pueden decir, mira, este chico conozco, me está mandando música, es muy buen productor, echando un ojo, y a lo mejor vas haciendo un seguimiento. Pero hay tal cantidad de artistas hoy en día que, que es complicado tener un ojo en todos lados. Vamos a ver también line-up de, de clubs, de festivales, lo que podemos escuchar por ahí. Pero nosotros sí que la política es básicamente, o viene un manager y te, te, te presenta un proyecto o, o es complicado, ¿sabes? Tenemos que ver que hay un trabajo ya, ya atrás, por el volumen que tenemos de artistas. Perfecto. Y también la cosa a veces toma tiempo. Yo, por ejemplo, Alejandro lo conocí el 2010. Y no empezamos bueno, a trabajar juntos hasta el 2015. Es verdad. que no conoces, ya, ya, pues, ya, ya. No, que no, que no, que no, que no, que no. Y de repente, pum, sí, para, para España solamente. Trabajaba un par de años en España y después recién, ya, para el mundo. Entonces ah. tampoco es sacar una agencia, ¡pah! No. En el, el fondo era un poco lo mismo a lo que hablaban de, de salir también a hacer esa relación. Sí, el lobby y, y todo claro, esas mostrarte, cosas. De repente dice, a ver, te conozco, bueno, pero todavía estás muy pequeñito para trabajar <risa> contigo, ¿cachai? Y va creciendo y de repente ahora sí. Pues se acuerdan de ti, si te ven en otros lineados nada. Eso es, ¿sabes? eso es la cosa. Claro, te vean, ¿te ven, y, te ven, y te ven bien, o te ven ahí borracho tirado, vomitando. <risa> <risa> <risa> <risa> Una última pregunta, acá. Francisco, quería preguntarte como en qué parte de tu carrera o qué hito a lo largo de tu carrera te marcó como el cambio en que pasaste, no sé, de ser un DJoker como de un chico a, apare a aparecer en grandes escenas o como qué parte de tu carrera te marcó en ese El, a ver, yo creo que mi primer gran hito fue mi primer disco en cáncer. Y que por ese disco en cadenza me llamaron a ser residente en Ushuaia. Y ese, y ese fue como el, el gran salto que me hizo yo ir a vivir a Europa. Sí. Y de ahí se un montón de otras puertas. Pero antes de eso, tuve 7, 8 años que estaba aquí peleando, peleando, peleando, peleando en fiestas, malas fiestas chicas, que me pagaban, que no me pagaban. Se, y, y de repente pasó esto, que me hizo vivir a Europa, y ahí ya fue como 2.08. De ahí han habido otras cosas. Pero eso fue como el salto más grande que me ha, que me ha tocado hacer. En, en, en, relativamente en base a, a todos los saltos que he hecho. Mi primer disco también fue importante, porque mi primer disco aquí en Chile. Pero no tuvo un impacto real en, en mi carrera, fue algo más simbólico. Sí, el bien. Cadenza ese me llevó a ir a Europa. ¿Y cuántos años lleváis de carrera como DJ hasta, hasta lanzar ese...? Ocho años. Ocho años. Era diferente también, porque aquí no, no había nada. Ahora hay muchas cosas. En esa época venía una vez al mes un DJ. Okay. Ahora, toda la semana hay dos tres fiestas. Entonces, puedes, hoy día lo que yo hice no en he ocho años, hoy día se puede hacer también en un año. Porque si salís toda la semana, vais conociendo gente, podéis conocer a todos los de Yuki y de todo el mundo. Porque vienen todos aquí toda la semana. Esto no pasaba antes. Exactamente. Hay foco entonces a la producción musical. No solamente pinchar, sino que también entregar su arte hacia el resto. Bueno, damos por finalizada esta conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Y nos vemos en el evento de hoy y en las próximas conferencias que podamos hacer dentro de la Academia, compartiendo cultura y con grandes personas que son las que tenemos hoy acá también. Muchas gracias.